Pues, hola, soy Magic, hago magia y, y pues nada, ¿no? Magic, magia... <risa> ya está. Pues, cuando Empecé a los 12, 13 años eh, y fue muy, muy aleatorio, porque la típica historia de los magos es... Pues yo siempre de pequeño, siempre me gusta la magia, tuve la típica caja de magia... No, yo, yo estaba viendo vídeos en YouTube y de repente me salió un vídeo de dos magos que son famosos, yo en ese momento no sabía quiénes eran, son eh, Penanteller. Eh, y pues eh, hacía un, una gran ilusión que para quien no sepa lo que es una gran ilusión es eh, por ejemplo la mujer cerrada ¿no? que la cortas con la mitad y luego la juntas eso es una gran ilusión entonces pues hicieron la gran ilusión y luego la revelaron y yo me quedé más loca con la revelación que con la gran ilusión en sí y al día siguiente me compré mi baraja de póker y empecé a aprender magia pues ha sido un subidón un, o sea una mezcla de emociones increíble yo de hecho eh, cuando acabó el año eh, 2021 dije quiero ir al hormiguero y quiero ir a la resistencia y, y nada o sea ya he cumplido otro sueño más y ha sido una locura la verdad es que también igual que la magia fue muy aleatorio yo estuve estudiando ingeniería informática lo acabé dejando y ya no sabía qué hacer con mi vida y me dijo mi tío oye Ima pero tú qué haces magia tú no has pensado en estudiar marketing que así a lo mejor te sirve para algo y un plan el marketing se estudia y me puse a, a investigar un poco por youtube a ver qué era eso y a ver si me molaba y me, me acabó gustando y dije pues venga pues vamos a probar la mejor edición que he hecho en mi vida porque me puse a buscar por internet centros en los que estudiar marketing y me salieron bastantes y me salió CSUR y digo vamos a ver la foto y es que dije wow o sea me, me encantó no sé era como no sé era como lo veía y digo necesito estar ahí tú que está viendo esto. Mírame a los ojos. y Si no sabes qué hacer con tu vida, ponte a mirar vídeos en Youtube de algo que te guste. ¿Te gusta, yo qué sé, eh, los videojuegos? Pues ponte a ver qué podrías estudiar de videojuegos. Y dices, vale, me gusta esto. Ahora, ¿qué hago? ¿Universidad o FP? Y ya empiezas ahí a ver, pero siempre que veas la experiencia de otra gente. Tienes tiempo. Tienes tiempo para estudiar y tienes tiempo para todo. Así que, pues nada, ese es mi mejor consejo. Vamos a aprovechar para hacerte una ronda de preguntas rápidas. Empecemos. Venga. ¿Qué querías hacer de mayor cuando eras niña? Profesora. ¿Qué le preguntaría a tu yo de dentro de 20 años? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué consejo le daría a tu yo de hace 5 años? Que haga lo que le guste. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿viajaría al pasado o al futuro? Si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? La mentalidad. La, mentalidad. la mentalidad. Si pudieras tomarte algo con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Michael Jackson. ¿Qué superpoder querrías tener? Aparte de la magia, ¿no qué? Invisibilidad. ¿Qué canción te sabes de memoria? Dynamite. ¿La palabra que más usas es...? Magia. <risa> ¿Qué te llevaría a una isla desierta? Una baraja de cartas. ¿Qué módulo es el que más te gusta de tu ciclo de marketing? Políticas de marketing. ¿Y cuál es el que menos te gusta? <risa> ¿Cuál es tu referente en la vida? No tengo referente. ¿Dónde te ves en el futuro? Pues no lo sé. No sé si estaré estudiando, no sé si estaré trabajando, no sé si estaré haciendo magia. No lo sé. Mójate, ¿broncano o Pablo Motos? <risa> <risa> eh, es que yo soy muy fan de Pablo Motos. ¿Cuál es tu mayor vicio? La magia. <risa> ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? Ponerme a practicar. Todo magia, magia. Vale, bueno, como... así ha llegado donde estás. Pues ¿no? sí, también. ¿Cuál sería tu viaje ideal? Eh, irme a una casa eh, alejada de todo, sin internet y sin nada y descansar. ¿Cuál es la película que más veces has visto? Yo soy más de series y diría que la casa de papel. ¿Tiene alguna manía? Las cartas. <risa> ¿Y algo que haga en tu día a día que diga, eh, no sé, tocas el pelo? Tal que... El pelo, sí. ¿Eres de dulce o de salado? Eh, dulce. ¿Pizza o pasta? Pizza. Vi algo que nadie sepa de ti. Eh, tocaba la viola cuando tenía 12, no 10 sé, años más. No sé. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con la magia? Estar en el duodécimo Festival Internacional de Magia ¿Cuál es tu momento del día favorito? Cuando... me pongo a grabar vídeos o editar ¿Cuáles eran tus dibujos animados favoritos de tu infancia? Doraimo ¿Y tus memes favoritos? Me gustan todos ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? No Y espero que no, por favor ¿A qué persona famosa te gustaría hacerle un truco de magia? A Piki ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos allí! de locos <risas>